Literalmente, lo juro. O sea, lo prometo de corazón. Estaría guapo eh, que, que no, sé, no, sé, no se enfocaran tanto eh, en los rollos de la hermana, tío. Se han metido mucho relleno ahí con la hermana. Muy, muy raro shock anyone ¿sabes? No, vamos a por el siguiente boss, a ver qué pasa. El gusano cabrón. Hablando de The Switcher, ¿eh? El jueguecillo de. Bueno, mítico, ¿no? Realmente, vamos a ver si hoy, pues por lo menos podemos terminar. Lo Que solo me quedan. Me queda este boss y el final boss, creo. Creo que solo me quedaría eso. Only that. O sea, a ver, he de decir también que una semana ya entero con el juego, muy, muy duro, ¿no? Eh, a mi parecer, obviamente. Sí, muchísimas gracias. Me caga la leche por esos 16 meses, Sarai, ¿Cómo puto pasa el tiempo, tío? O sea, literalmente pasa el tiempo muy rápido. Estamos ya 19, ¿eh? Vaya fumada. Qué guapo ese, ese mote, ¿eh? Qué guapada. Qué mono, Dios mío. Es un pingüino. <risa> Qué guapada el puto pingüino. Es súper mono. Muchísimas gracias por eso, 16 si meses, tardó. Ah, el trabón! Ultra Di evoluciona, eh! ¡Imperio Dramón! Oye, te lo resuelvo así nomás. ¡Wow! Que Sarai está a una suscripción, tío. No regalen nada hasta el año 2024, ¿eh? O sea, literalmente. Qué mono, tío, ese bote. Me ha encantado, ¿eh? increíble. Papo, pero al mismo tiempo es un poco. ¿Tú sabes? ¿Ah? ¿Estás la cantina? Vale. O sea, ok. Por fin, tío. son muertos. El Final Fantasy, el Chrono Tiger y el Resident Evil El Chrono Tiger y el juegazo ¿eh? el, Final Fantasy, el Final Fantasy igual Es que se parece un poco a esa puta ciudad ¿eh? Bueno, a la ciudad en sí del Final Fantasy Muy mecha ¿Vas a subir el juego a YouTube? Ya, eh, claro, está subiendo ¿Ya hay dos capítulos o tres? Sí, o sea, siempre, por supuesto eh, eh, ya tenéis el, eh, el gameplay de, de, de Satole luego campeón, gracias, eh, de tres días ya O sea, bueno, de tres eh, capítulos Supongo mañana tendréis el cuarto y preferí subir el Fortnite Porque así me lo he quitado del medio también Es un poco más caca, pero bueno Al fin y al cabo para no abusar del mismo recurso Ya que son horas y horas y horas del juego Como estas en las cuales pues estamos súper empanados y escuchando los diálogos de los NPC. Ah, no, no, eh, no lo había visto, eh, gracias Grande secreto, no pasa nada, campeón, ya me jodería ¿Son de estos días? Bueno, subo todos los días un gameplay <risa> Nada, grande celo, muchas gracias de nuevo Coño, ¿verdad? ¿Lo que hay, campeón? Ah, todavía no tiene el Dungeon eh, su puta madre no, no, tengo, eh No lo tengo, tío, no lo tengo El otro día descubrí un juego que es una mezcla Entre un Destiny y un Dark Souls y eso eh, Ah, hostia, mañana jugaremos al Dark El eh, que eh, de los huevos O sea, ese juego tiene muy buena pinta tiene muy, muy buena pinta O sea, pedí la beta O sea, yo creo que ya ahora De libre acceso o algo Pues me llegó el gemel En plan, ya puedes streamearlo Es un soy like y un shooter Pero con una pintación Personaje muy Destiny Y eso se... Ah, no serán los de... Ay, ¿cómo eran? caídos, No me acuerdo O sea, eran mechas, ¿no? Completamente Se llama un Unchained A ver No sé si es ese, ese Hace tiempo que ya me hice Ese juego en directo lo, lo quité O sea, creo, ¿eh? De la Play 4 Sí, es ese campeón, sí, sí, sí, es ese Sí, es ese, es el da eh, Este lo subió eh, Power Powerbazinga eh, Hace bastante, bastante tempecillos Sí, o sea, es el mecha que, que dejé de jugarlo aquí Porque no, no generaba nada O sea, literalmente algo triste O sea, como no sabe de, de front Software Va como Lordo Ya me sonaba a mí, porque hay, hay dos O sea, hay dos de ese creo Si mal no me equivoco pues después de ese lo copiaron mucho O sea, literalmente O sea, hubo más juegos que eran igual que eso Pero está guay, o sea, es el típico juego que, que no me lo hice en, en directo campeón en los ojos. no me lo llegué a terminar en directo Pero sí que por supuesto me lo completé Fuera de directo Hay algunas veces que tengo que hacer eso por narices Qué guapo el gusano Sí que se parece mucho a Star Wars esta parte pues mata igual bueno, me despido Muchísimas gracias Critcher Por eso me voy tarde. Muchas gracias Leño Que vaya igualmente banque. bonito eh, Y por supuesto que vaya guay En el gimnasio Y si sí, le meteremos un poco Al High Light A ver si lo terminamos hoy Después nos eh, iremos al Fortnite Nos iremos al Valoranto Y supongo que le meteré duro Al jueguecillo de, del Weight que me gustó mucho eh. Tengo ganas de ese juego Está muy bonito la verdad y mañana traeré el Darkest, eh, Darkest de bueno, Darkest Dark de los huevos. El juego que es como un eh, Oblivion, pero eh, de, de peña. O sea, tienes que jugar con más gente, creo. Y un mega abrazo, creature. Después nos vemos. Gracias por pasar antes de ir a gimnasio, gachón. Eh, hey, en Flow, ¿cómo fue el fin de semana? ¿Te encuentras mejor también? Que coño, igual que Sale que se ha puesto mal en este fin de semana, la pobre. ¿Podréis pararle como a los otros? En la vida, ¿no? No puedo. Hay una parte, ¿vale? Hay una parte que me gusta mucho del juego Y es la libre, eh, la libre interpretación De poder matar a la peña ¿sabes es rollo... ¡Mírenlo! Quiero que sepa que esto duele muchísimo Esto <risa> me encanta, tío Igual que el niño que al principio lo pueden matar Es ¿eh? como... ¿En serio? <risa> vale, está vivo Está vivo, gente ¡Yo no mato a nadie con su madre! Pregunta eh, por papá más chinchis en la cantina ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Qué coño? ¡Mételo un tiro a otro, otro, ¿Otro? más huevaso, eh, ese pantalodú, ¿cómo fue el fin de semana, gachón? ¿Y cómo te encuentras? ¿Cómo fue también, eh, bueno, esta última semana que tenéis, no? Básicamente. La puta última semana antes de navidad, eh. Aunque bueno, alguno de vosotros ya estáis de vaca, eh, de antes, ¿no? Incluso. me jodería. Papá Mac and Cheese, en serio. Eh, ya compré el HDD 500 GB y me costó 9 dólares Estoy mejor, que alegría, ese Zona Flow Me alegra también muchísimo, coño que por lo menos tiene el SSD ya Y, y no tienes problema, macho Que también a la hora de tirar con menos eh, con menos potencia Obviamente te puede llegar a dar problemas en otros componentes Bien, let's go arte caso, eh, los abreros a full door, eh Comienza a currar y tengo eh, menos tiempo libre Pero eh, aún eh, trataré de estar eh, esta, Estar viendo el directo Grande ese Zana Flow, ¿Y ¡qué alegría! ¿Dónde? Hostia, Qué bueno eso, me alegro muchísimo Ya que también ahora no pierdes el tiempo, por supuesto A la hora de esa que acabas de terminar la URI Vátete en el duelo en la cantina, vale Hermano, ¿pero dónde está el duelo? me polla! Increíble Y espero que vaya bonito con el trabajo nuevo Super Zana Flow Anoche saqué un árbitro shiny ¿en serio? Ya ves, macho, o sea, joder Qué puta locura, eh, el simple hecho de que te toquen todo, mira un puto Charizard de los huevos, sigo sí, bueno un Charmander, sí, el Shiny Complicado, la verdad, es normal, o sea, como hay un puto 1%, ya me jodería <risa> <risa> Al ataque, ¿cómo que? O sea, no he hecho trampa, bro, no he hecho trampa, no he hecho trampa, gente, yo no hice trampa Yo no hice trampa, ¿dónde está demostrado que hice trampa? Yo solo utilizo, no yo pistola, pistola básicamente alienina Yo no utilizo pistolas alienígenas. No, yo no tengo un cuchillo psicópata ¿Qué va? Mamá huevo Está bien Está bien, está, está bueno Bro, ¿y ahora? ¿Ahora quién me gana? Nadie, bro. ¿no? Con su madre A mí me van a llamar tramposo, ¿no? Acá hay un man ahí vivo Muérete Nice Cuéntale a los hermanos sobre papá Noel, tío ¿Sabes, papá chis oh, oh, Joder, macho, allí Si los maté antes, ¿no? Me cago en la leche. Enhorabuena, grande ese fantaro tuve. En una distribuidora. Hostia, de una distribuidora de cerveza. Qué guapo es ¿eh? eso. arte caso, hostia, que puta alegría. Aquí, o sea, a mí me molaría. Yo en Granada intenté echar el currículum, obviamente, pero como ya sabéis, no, no me pillaron, tío. Tuve que trabajar en una churrería. Me estoy haciendo un entera eh, de seis estrellas solo, tío. Eh, en el almacén. Hostia, pero qué guapo es eso. Zana Flow, eh, en un futuro, ¿sabes? Siempre puedes tener ahí el vínculo, como le dije a Sergio. Y siempre os digo a todos y a todas. Rollo, mientras que quedéis bien con la empresa y estén contentos con vosotros, vosotras, os llaman para otras veces. Y siempre. ¿Rampas? En el libro de reglas no pone. Gracias, campeón. Y luego por eso. Durante el tiempo de preparación. <risa> y le has dicho. Que <risa> Mega tenía que que <risa> <risa> que <hacerla risa> Literalmente. Lo que creo que le dejo un poquito de cumbe. De cumbe. De, de este col, de colorines, ¿no? De unicornio. Un poquitito por el valle. Increíble. Vaya toñazo que le pegamos al man. Guapísimo. ¡Qué paranoia! ¿Esos son nuevos cofres? ¿Qué? A buenas horas van a meter un nuevo cofre, coño. ¡Qué fumada, cabrón! ¡Un puente del amor! ¿Qué es esto, tío? vacío legal, eh, qué paranoia se le va la cabeza, tío, o sea se supone se supone que nos queda bien poco, puedo matarlo en la vida se supone que puedo hacerme básicamente el juego de, de varias maneras, ¿no? yo intentaré hacérmelo Dios, o sea, intentaré hacérmelo de plano, a lo mejor en un futuro eh, no muy lejano, pues lo, lo, lo metemos, ¿no? básicamente, si no a ver si me está moviendo el culo estaba ritmo del polar bear, gente. El man. ¡Wow! Había movido el culo igual que el polar bear, gente. ¿Qué? What the fuck Estaba moviendo el culo, me quedé ter terriblemente traumado, gente. Quiero terminarlo ya, macho. ¡Ah! Quiero terminarlo, bro. Vamos a tirarle de este. O sea, este es la polla. Bateo legal porque están matando. Están matando a gente. A eso eh, me recordó el puente. O sea, es raro, ¿eh? O sea, es muy, muy raro, pero es muy heindal, ¿no? pienso no el falero tuyo y el hilo muy muy gendar vale vaya puta tela eh o sea arriba hay un man de los que ni vean que no veas cómo me está metiendo en la chota eh qué cojones Gracias campeón. Luego por eso me he afeitado Me recuerda a un arma alienígena de Halo que era igual. Si sí. Cristales sí. Sí sí sí si sí. Mantienes, es, mucho. Sí sí sí sí. Es esa. yo me acuerdo porque el Halo normal y el que era multijugador lo jugué muchísimo que creo que era el Infinity, ¿no? Pues el Infinity lo jugué mucho yo, o sea, me mono muchísimo. Una noche me quedé con, con Nacho y con Capeto. Jugando con un amigo de Nacho y mío Jugando toda la puta noche hasta que amaneciera, ¿eh? O sea, fuera de coña De lo entretenido que era ¿eh? En ese juego podías coger un mazo O el arma típica que copió el Fortnite como pico Campeón del lobo ¿Sabes cuál es? La típica que va como de brazo Que es igual, es rosita Bueno, morado Morado, ¿verdad? Como los cristales Y sí, es esa mierda La espada, aro Y lo más, lo más guapo ¿eh? realmente es eso que es una puta copia Lo que pasa es que la otra Como que disparaban en forma de C Si mal no recuerdo, no, no era así O sea, como disparaba en forma de C me acuerdo que era una pistola, claro, igualmente No era un arma como tal Solo que era azul, eh, la espada, eh, esa, eh, el arma macheta eh, Del halo, eh, sin duda O sea, molaba, eh, y también, el mazo era muy divertido, la verdad O sea, yo me entretenía muchísimo con el mazo, eh, también hay que decirlo Así, el arma de plasma Ah, ¿era eso entonces? No era esta, ¿no? O sea, es que, a, a ver, el halo es que... Es un juegardo, molaría hacerme el halo, eh Y erguer a guard también muchísimo, lo juro me, me haría ilusión, la verdad Tío, tiene cojones que aún no abre No, no he gradeado nada, eh O sea, nada tiene, eh, Tiene forma de C eh, Pero lanzado bolas de plasma Ah, era diferente, Aro eh, A mí me molaba mucho O sea, no sé eh, La historia no es muy larga, eh O sea, obviamente Pero también ahora tengo en mente Un Death Spade Aunque no sé yo qué tier tendrá Le echaré unos esta noche Realmente La básica alienígena Sí, esa era, Aro Está guapo, en verdad No sé, me, me parece la polla la, Lo que es el lore también Es algo bastante potente, eh De Lalo o sea, bastante, bastante potente Hombre, a ver, no es el más Effect Yo siempre preferí el Halo, ¿no? Antes que el más Effect, por ejemplo Pero deje y espérate un mes y traes el remake Mejor, ¿no? A ver, creo que también saldrán el Season Pass, ¿eh? Creo O sea, creo Y esperemos, la verdad, a ver Dentro de cada estaría bastante bien Pienso yo, claro Que eh, las malas lenguas ya están especulando Que 60... Eh, que, Dios, 60 paus, en serio, tía Madre mía No creo, ¿no? ¿Deja Spey O oh, bueno, a ver Tendrá como todo campeón, luego, tendrá un pack eh, eh, eh, eh, colisionista, ¿no? Por decirlo de algún modo, rollo edición gol Ya saben ¿no? Eso sí, va, eso sí valdrá 60 pagos a lo mejor, o, o más incluso, quién sabe. Pero vamos, al fin y al cabo, como os dije, este año 2023 que nos espera, todos los juegos van a valer, o sea, todo va a ser muy caro. más un año de buenos juegos, la verdad, esperemos y deseo, pero al mismo tiempo va a ser un poco complicado, ¿no? El simple hecho de, de encontrar o hallar una... Una, una paralela buena de pillar juegos baratos En cierto modo y que estén bien, ¿no? En plan que no te sientas como un puto estafado, ¿no? A la larga regresa eh, con el vendedor de baba ellos O sea, what is that shit, bro? Esta parte es un poco difusa O sea, os lo juro que las misiones que no son misiones como tal Me pone un poco nervioso, tío Son es jodíes, macho, porque el rollo Tienes que hacer 20.000 cosas y ocupa mucho tiempo Y me gustaría terminarlo hoy, no es coña Creo que quedan dos fases, loco O sea, I think so about that shit eh, bueno Es mejor esto Y... Ah, vale Nada, porque si yo estoy ahí Hermano, se ha quedado trillada Gente, se me ha quedado trillada Este bugueo es muy típico, eh Tremendo, Ya me ha pasado dos veces este bugueo Me ha pasado dos veces, tío Paranoia, eh Paranoia Me, me piquea eso en un boss o algo Y es tidón, eh Fuera de coña estidonísimo Suele pasar, eh Suele pasar O sea, me ha pasado Hay varias veces ya en directo eh. Una paranoia terrible eh, hey, Cedermund, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo van, por supuesto? este Ey, gran, unecicos con Flowway, ¿qué tal te fue el fin de semana? El Call of Duty 2 eh, cuesta 20 pavos y remake eh, que solo en la campaña cuesta 50 Hostia, joder, eso ya es más duro, ¿no? Eso es muy puto duro, ¿no? Pienso yo Eso ya es un poco atraco, ¿no? A mano armada, sus muelas eh, Que no te extrañe que sean 60 A ver, yo supongo que si 60 euros será el Resident Evil 4 por lo menos remake Pero puede ser, puede ser se ha quedado vaya putada. Sí, o sea, la cara se ha quedado... Es que es súper enfrente, y luego ¿Qué coño. Ese se va como estamos. Felicidades por Argentina, que se sabía que iba a ganar y demás. ¿Qué tal está, gachón? ¿Y cómo lo pasaste en la celebración? Que por supuesto es lo que dije, tío. Vosotros siempre lo veis, o mejor dicho, yo lo, lo celebráis y lo vivís de una manera mucho más pura, tío. O sea, mola eso. Aquí supongo que lo veo de una manera muy facha. La, la, para la gente que era ya grande, se va muy facha, pero allí como muy pura, tío. Primer penalti, en mi opinión, no era... O sea, pero ¿cuánto ganó al final? O sea, ganó por más de dos goles, creo, ¿no? Estoy el último examen y Dios eh, quiere, me, eh, me recibo eh, de la uni. Grande por fin, Seba. Por supuesto, este último puto examen de hoy, eh, mi hermano Seba, confía. Y por supuesto, de Focus, como los demás, tío. O sea, además que te lo has preparado y ahora vas full motivado también, coño, ya me jodería. Siempre, siempre hay, hay tiempo eh, para las cosas malas, pero al mismo tiempo tienes que darte cuenta de que siempre va a haber esos momentos en los cuales estaremos todos juntos, tío, y unidos. Y es lo que hace, por supuesto, que la fuerza se, se distribuya, ¿no? De una manera u otra, Super Seba. Confío en que se salga el último examen de puta madre. Me cago en la leche Por penalti ya pasó, tía eh, Pásame tu energía eh, Para la que más Grande es se se Me cago en la leche enorme eh. What's up? I give you my force Like a Jedi <risa> Y por supuesto Este era el de, el de programación No se Seba si, no, mal no, si mal no recuerdo O sea que hará algo encima A ver no te voy a decir fácil Pero que nosotros lo tenemos más fácil Ya sabéis a lo que me refiero En plan rollo Le podemos meter, ¿no? Suerte Seba Grande ese de ese tu poderoso A ver es una alegría Porque esta semana ya estáis fuera Tío de las clases Es la polla Realmente Supongo que intentaré, intentaré prepararme antes del, 20, del 24 o algo O sea, en plan rollo Me molaría a ver si puedo hacer un 12 horas Si no, después O no, no pasaría nada Sí, programación grande eh, me, tengo, eh, me tengo fe como ayer Arte caso, me alegro también de nuevo Felicidades que me parece muy puro Además, me hizo mucha gracia la historia, tío O sea, en la tienda que tenéis allí Hermano, en no Seba, sé, estabas allí con tu, ¿sabes? con tu padre y todo Y yo qué guapo Mira, hermosa, eh. después te envío algo por Discord. Por, por supuesto, eh, gracias también por, por compartirlo, porque mola. O sea, daros cuenta que siempre es una alegría para mí cuando, por supuesto, ya yo terminaré la universidad, hermano. Que eso ya son palabras mayores. Igual que, por supuesto, Sarai también, ¿no? Y muchos de vosotros, como Pablones, Zana Flow. Coño, al fin y al cabo, eh, los, que, los más pequeños que vais a entrar ahora en la uni, vais a ser los más grandes, ¿sabes? Bueno, más grandes, ya me entendéis. No soy grande. No soy, yo, yo, pero en plan, eh, por eso. Para no sentirnos ancianos, tío. Yo tengo 27 años los huevos, ¿eh? <risa> Me cago la leche y que aproveche el almuerzo de Super Seba eh, Hazlo eh, cuando más mentalmente estés preparado Porque 12 horas sin eh, parar es mucho No, estoy bien, o sea, estoy worth it eh. Lo que pasa es que, claro, tengo que Tengo que ver campeón y Me tengo que hacer un planning de los juegos Porque tengo que redistribuirlo bien, obviamente Minecraft ahora mismo no, no estamos jugando O sea, bueno, no, el servidores que hubo ese problema Que obviamente es una putada que ahora con lo del t launch Entendéis la última versión? Eh, te, te estoy diciendo que si no tienes el Minecraft comprado, nanai y es una putada, la verdad. No, no voy a mentir, me parece un poco jodido y no quiero que se os meta un puto virus de mierda en el PC. Y hasta luego, dime, Foster Tour, cuando eh, cuando digas que está descansado y bien eh, preparado, eh, pre preparado, lo haces. A ver, ahora mismo sería lo que más me preocupa, campeón. El y lobo, sinceramente, te, te, si te soy sincero, el simple hecho de que lo juego. Ahora mismo no escalan nada, entonces 12 horas, puede que sea un 12 horas jodido ¿Me entiendes por dónde voy? Comparar las 12 horas del Final and Freddy. En plan, es muy duro o sea, obviamente, un stream longo, un stream longo es la polla Rollo como lo que hace es juja. 8 orillas, obviamente, eso está worth it Pero también hay que tener en cuenta la circunstancia que ahora mismo hay en Twitch O sea, contra más en vacaciones llenas, o sea, en plan, dentro de vacaciones estaría worth it Habría más gente, ¿no? Rulando un paquete de rosquilletas eh, que, me he eh, que he comido hoy en el patio Tiene 10, 10 gramos de eh, proteína cada eh, 10 gramos O sea, ¿cuántos traía? Por lo menos 8 o en un chiquitillo, ¿no? O sea, qué gachón, Pero mal, eso lo quemas en 2 segundos tú, Además que tú eres, un, vamos, eres igual que yo Eres más largo un día sin pan O sea, eso lo hace, lo hace fácil O sea, lo quemas en 2 segundos Mirás hoy a Ignacio A mí me deja entrar unchet, sí campeón Pero por lo que se ve, pues bueno ¿Sabéis que esto es una puta alusión a... Abierto hasta el amanecer? Es una fumada, pero... ¿eh? ¿Cuántas proteínas hay en total? Justifica tu respuesta, hostia, 7 u 8 hostia, rosquilletas serán bueno, serán... bueno, sí supongo 200 y pico eh, gramos, de gramos, de, ¿sabes? de lo que te aporte valor calórico en sí, pero no es malo, pienso al, al fin y al cabo o sea, lo metabolizas después, a la hora de ir a casa andando a lo mejor de clase, lo metabolizas no sé cuántos gramos, pero es así, que no eh, puedo contestar por eh, ineficiencia eh, de datos no sé, pero coño, no, no pasa nada, ¿sabes? También viene bien, ello, para poder llegar a aguantar el tirón en, la, en las clases Es azúcar también, está bien Yo la mayor parte del tiempo me lleva solo un zumo Y después a las 2 de la tarde he con un agujero en el pecho duro O tres ya en, en el instituto Bastante jodido Esta parte me recuerda a Boba Fett, tío, o sea ¿Eh? ¿Habéis visto eso? Esto es Boba Fett, esto es el de Mandalorian cada 10 gramos eh, que hay, eh, hay 10 gramos de proteína y son 8 roquilletas. Tienes todos los eh, datos, ¿no? A ver, supongo que será también un poco, ¿sabes? Como. Relativo, ¿no? Sí, es eso, tío. Un invitado, permíteme mostrarme una, una camina. Fuerte lo que pesa, eh, una roquilleta. Eh, ¿Puedes inventar ventaja de su peso? No llegará ni a un. No creo que pese. Ya ves. 0,5. Pesará, o sea, 0,3. O mucho. Lo mismo, si pese a 0,3, gran, O sea, y. LOL, mira los bichos, eso. Qué mal rollo, cabrón. No leáis. Espero que nadie leído lo de los bebés. Esto está a la chingada completamente, mamá wow. so hey, weo. Eso no es variable, tiene personas dentro de la boleta. Eh. ¿Qué? Tiene cara de, ne de nepe, eh. Son, son nabos. Este es el final boss, o sea, el, el mafioso del.. De de del, del cártel que hay aquí de, de bichos, ¿no? Eh, narcotraficantes. Eh, literal, por el cual vamos. Es esa especie. 6 mil. La vida, no te puedo salvar, mamá huevo. Esto es una trampa, eh. Pero, eh, que son nepes, son alienígenas, tremenda SMR, ¿no? Eh, un poco de asco, exacto, eh. Fanzoruto y bastante asco. Mirad el suelo. Está puto babeado, tío. ¿Qué cojones? La verdad se le pira. LOL. Me sé, ¿no? ¿Me podré traer alguno? De una forma u otra, eh, se está. Eh, literal, me recuerda a una tía, eh, ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué te qué? ¿Has dicho que qué? ¿Que soy qué? ¿Cómo? Creo que, que, creo que estás vivo, ¿no? Creo que estás vivo. Creo que sí, alienígena de mierda. Creo que sí. Espérate un poquito. ¿Qué? ¿Qué es the, the, the others? Mano, me metí en el proceso. Quítate de aquí, anda, que contigo no voy, mamá huevo. Vamos voy aquí. WTF, que eh, se fuma, eh, se fuma, exacto Como una cachimba, literalmente Una paranoia, verdad, eso es una, así una fumada La verdad, o sea, que se, ácidos Consumieron, o sea, Squatchy Game Con Adult Swim para esto, eh vaya, vaya paranoia, encima Que le ha dado un problema al puto Yogo, LOL O sea, que sé que por supuesto me debería haber dejado aquí bueno, Sería toda la, toda la logia Aplastante No muere, tío, de algún modo ese bicho, eh ¿Puedo ir para allá? Porfa Por fin Lo que le voy a bajar ahora el volumen a toda ¿eh? Porque este rayo ha abierto el juego y está full Lol Tranquilo, bro Me mola mucho la animación esa de los cristales Cuando le pegas con el cuchillo Alto flow, ¿eh? os lo prometo Vaya flow, bacano ¿Qué es eso? ¿Cómo coño llega allí, bro? Bueno, en verdad No llega ni de coña, ¿no? Lol Vale, creo que ya My heart is racing, me encanta, tío O sea, mi puto corazón está temblando eh, Literalmente un segundo Y yo darme un nanosegundo High to light, bájate un par de totinitos Está muy alto, tío Y vamos a ver si lo terminamos hoy Que ya sabéis por qué lo quiero terminar, macho O sea, bueno, ahora está demasiado bajito Cuando un juego, aunque sea nuevo, no genera Madre mía Esperemos que con el Harry Potter no suceda eso, tío Solo, solo deseo que eso no pase con el Harry Potter Porque ya de por sí me parece un juego Ya me entendéis, ¿no? Caro, tío. Con preorder, sin preorder, algo así, triple A, madre mía. Tío, aquí es donde estaban los bichos esos, loco. Qué fatigosos, ¿eh? Esta parte ha sido un poco asquerosa, ¿eh? O sea, no, no os miento. ¿Qué coño? Sube, eh, sube al salón eh, de eh, pezulón. ¿Dónde cojones está el salón de pezulón, loco? Eh, ¿Me estás rayando? Ah, ¿puedo liberarla? Ah, sí puedo así ah, es verdad, coño, tengo una mierda esta Pues solo una persona se va a salvar ¿En serio? ¿Solo he podido salvar una persona de todas las que había aquí? ¿En serio? ¿En serio? Mamahuebaso Pensé que podría haber salvado a, algún, a alguno que otro más, eh Pero impo, vale, es por allí, ¿no? Por narices, sí, ¿no? Ah, mira, aquí más peña, tío O sea, <risa> vale <risa> Que vaya, están aquí, tío En un puto prostíbulo alienígena El salvador, eh, grande ese Jeffrey, te lo juro, vaya locura O sea, se estaban fumando los, los putos humanos Qué locura, o sea, bueno, intentaré, a ver Siempre hay algo, ya me entendéis, el gu mío Hostia, la F Ah, ¿Eh? va a decir, no se abre Esos son otra especie de baúles, eh, o sea Son cintos diferentes Pero un momento, voy a dar un pequeño check-in más O sea, sería aquí, que me faltaría, nada O sea, no o sé, sea, a lo mejor, mira, aquí hay más peña, ¿no? Vete al carajo, coño ¡Corre, papá, corre! <ríe> aquí, aquí ya campeón con las armas que tengo Jeffrey, los que, lo que tienen que correr son Los putos alerinas bastardos Los guarros que estaban aquí, ¿sabes? Wow, es que han dicho unas cosas Esta parte no sé si subirla, eh O sea, YouTube es demasiado explícita, tío No sé, eh Esta parte a lo mejor la omito, eh No es coño O sea, sé que es humor Sé que es risa Y todo ese tipo de vergas Pero ha dicho un par de cosas así Un poco duras Un poco duriñas, ¿no? Tío eh, Estoy más perdido que la hostia, eh Que de verdad la HD ¿eh? Muchas veces va como Como en este juego. ¿Me abren la puerta, bro? Fumada, bro Increíble Morty el arma es, Morty Gale, es una es la caña Es una Galil, o sea, después utilizaremos A la Galil, la vieja esa que encontramos Súper extraña, antes de ayer Jeffrey, o sea, el viernes creo que fue, sí No sé por dónde coño Subir, tío, o sea, hola Suba al salón de Peluzón, tío, pero salón Ah, estoy gilipollas, gente, mirad lo que es Loco, joder, como para saberlo Uh, <ríe> grande ese Jeffrey Y hoy, hoy me apetecería jugar al La verdad, hoy no sé, que, tío, queda muy poco Joder me encuentro muy. es que para mí me juego base, pero no de directo, ¿me entendéis a lo que me refiero? En directo no se puede jugar al LOL. A no ser que seas un creador de contenido que haya venido a otra plataforma, famoso o tal, no. O sea, tristemente decir que no se puede, tío. Muy a mi pesar, ¿no? Obviamente. Pero bueno. O sea, eso es así en la vida, tío. El creador de contenido cuando es pequeño, eh, mediano, siempre. Es la que hay. O sea, es feo, la verdad. O sea, a mí me lo haría. Y siempre ha sido como. No sé, cuando empecé en el 2017 a subir. Bueno, a hacer directos muy pochos y tal. Jugando al LOL también. Y a dar sobre Arteken eh, por puro entretenimiento y por más que hobby. En plan, rollo. Porque me encantan los videojuegos. Era de ese palo, tío. O sea, y lo que no comprendo Como cómo cojones Twitch. Hace que Twitch sea una categoría. Eh, o sea, perdón, hace que el LOL sea una categoría super infla para algunos canales y otros no, tío. Por rato, eh. Bueno, para los famosos, ¿no? Es de los dos cabrones, macho. Vale, voy a intentar pegarle con esta vaina. Muchas gracias de nuevo Sarai por esos 16 meses Cuantito que salga del maldito hey, Light, like... No, tío ¿Plástica y eso? ¿No han entregado no ¿no algún trabajo ¿Algo? ¿Al peón? a algo, campeón? A ver, Zari, qué raro eso Espera, que eh, Peluzón esté listo Qué asco, hermano, Peluzón Ese es Peluzón, hermano Nippelan, Peluzón Es la misma furro de antes, tío ¿Qué ha dicho de mi pueblo? Mi pueblo eh, no se toca. ¿Qué? No, no, no he dicho na eh, nada de pueblos O sea, este o, o, o, o cuál. No sé. De plástica, ¿no? De plástica. Estoy buscando... ¿Qué? No, Hugo. Eh, es que la PC es muy eh, pequeña para, eh, para modificarla. Y no quiero abrirla. soy campeón, pero... Tendrá gráfica, ¿no? O sea... A ver, yo de pequeño me cargaba todo Jeffrey, o sea, algunas veces las cosas Iban bien y algunas veces Las cosas salían mal, por ejemplo, me mando a la Play 4 No quedó muy bien, la verdad Siempre intentaba arreglar las cosas Otra, Algunas veces funcionaba, por ejemplo, el i5 que tengo ahí Es un portátil que hace mucho tiempo que no enciendo Pero... O sea, es como. No sé. Aún funciona a día de hoy. El que me regaló mi amigo, que conté siempre. Os cuento que le pegó un zarpazo a su gato y lo partió. Literalmente. Aquí dice, Dios mío, eh, según las. Eh, Estas. Eh, toneladas son puras de amor propio. Nada, eh, marca tú un papá. Vale, o sea, me queda un plan que. Eh, qué canchones. Y me acordé un montón, tío. O sea, me cago en la puta. O sea, a ver si. Eh, que ponen o algo más barato a las putas skins tío. Y me da toda la pena besar. Y, con lo de Magiro Academy. Y me acordé también porque vi en el maldito Carrefour. Los tomos de Magiro Academy. Era todo malo, yo Solo tenía el uno. Hermano, no es el lunes, no, si el 12. Digo, ¿y yo? Eh, ¿Cuántos hay? Si a veces dice, ¿sabes? Por lo menos tendrá 20. Hostia, la leche. Deja, ¿eh? mando fotos de la PC. Gracias, campeón. Sí, Jeffrey. O sea, es que no sé. Por eso me he rayado. Digo, a lo mejor pues tiene. El, o sea, que hay, ya sabéis qué procesadores que tienen los gráficos integrados. O sea, que, que lo hay, ¿eh? O sea, obviamente. Más, ¿eh? Más todavía, claro. Habrá por lo menos 50 ejemplares, ¿no? Muy pobre. Cuando fui para allá, digo, hostia. Qué gracioso, ¿sabes? Ahí hay, eh, hay aquí mangas. Pero cuando vi, digo, yo, ¿esto qué es, tío? Y del anime este también que le gusta mucho Chapa y a Nicole. Haki Yuri Era de los huevos, yo Era del voleibol, mano Papá, el vídeo del gato es eh, mamado. Eh, y encima, Yubi. Eh, Uy, me va a matar la polla Ese, la había visto yo O sea, de ese gato Pero eh, no era No era Yumi, No era Yumi, O sea, había visto ese gato Como lo de Dark Souls eh, Es la polla La forma de Que hay De intentar, ¿sabes? Como sacar contenido Del mismo meme Mil millones de veces Porque que lo veo Me hace gracia igualmente Fanzar 32, flipa Ah, por fin está aquí, tío El final boss Lo mandé en general ¿Qué hace campeón Jeffrey, ya no lo veo cuantito que eh, mata a este boss A ver qué es lo que hace Peluzón, ¿sabes? Nipple boys el 33 en español no está, hostia Es que es muy bueno, es la polla, la verdad, se meme Y qué putada que no esté, campeón a estar Y eso, a lo mejor no, no ha llegado Básicamente a una, a una librería Campeón, puede ser Gente, este es el bot, Dios Lo que le quito, tío Es una fa es una fumada, gente, os lo prometo Mira, le voy a pegar con otra porque me da pena Yo, Si le pego con esa siempre, siempre lo reviento LOL, qué guapo La evolución me... Sabía yo que no iba a ser tan fácil, ¿no? ¿Realmente te molesta tanto ser una droga? Quizá nunca has pr ha probado lo divertidas Que pueden llegar a ser la droga Hermano, que me ha drogado? ¿Eh? Parece que ya eh, está pegando Diviértete ¿Cómo? ¿Qué coño? Eh, se mandan memes eh, Gracias a Ari me encanta es que Amazon y no sale aún Ah, es por eso, en Amazon también están los de... Los diré, los de verse campeón eh, pero no, no están todos, todavía Avezari, ¡Qué paranoia Derrota peluda Fumada, tío Con qué peluzón Ese es el hijo de una hormiga eh, Y el cabezón alien este que pelea con eh, el héroe de, de, de Este de un pueblo Con un pueblo, ¿cuál era ese? Tienes razón, eh, ya me llevo... Ya me, ya me llevo la verga. Estaría curioso de ser como tú. No, no la haré. ¿Qué coño. Bro? Fumada, cabrón. Cada vez más raro, ¿no? Es lo mismo. ¿Eh? Se hace pequeño. Eh, está muy currada esta, esta parte, eh. La perspectiva está muy currada, fuera de coña. Mi PC eh, no es un eh, chiste grande, no pasa nada, pero las fotos se mandan ahí, claro. En plan, sí, eh, la, lo, lo, que, lo que sea es racional. Chapa, siempre, ¿no? Sí, sí, podemos ayudar a alguien, ¿no? Eh, pero necesitamos eh, detener al cártel, claro. Eso eh, no suena mal. Ahí, Ok, eh, mega mind ese. El Mega Mind, eso, eso, el puto Mega No, pero me, me hace. Me hace puto gracia, eh. O sea, realmente. Está muy currada esta parte, papá. Eh, la droga no, la, las drogas no son buenas, literal, ¿has visto esto? Es una paranoia, ¿cómo se supone que voy a derrotar aquí al boss? Me está pegando el palique. No pasa nada, campeón Jeffrey. No, o sea, no, no hacía falta que lo hiciera ahora, ni mucho menos. Es cierto que Sapa siempre lo dice por lo mismo. La, ahora porque el pobre supongo que tendrá menos tiempo esta semana, el gachón. Espero que esté bien, tío. ¿Qué hay de hacer? O sea, si no me di cuenta de esto, seguimos ahí dentro. Vale, este puede ser el boss más currado de todos, eh O sea, fuera de coña Déjame ver si, eh, si entiendo Te molesta que los humanos... Ah, vender, bueno Así funciona esto, eh, pendejo Es el ciclo de la vida, estamos sacando El mejor provecho, no con la evolución eh, No con nosotros, lol <risa> ¿Cómo? Y o esa... ¿Eh? Si te ofrecen dronja eh, Te van a decir que se sienten pares eh, Y que te vas a reír, madre mía, o sea Joder, qué puta locura Jeffrey, luego fan 02. madre Maravilla, ya ves, Ari. Vaya fumada, tío. O ¿Sabes? Vale, tengo tengo un plan maestro. Tengo un plan maestro. No puede ser, bro. Y no me dejan tirar las habilidades, lol. Lol, no me deja tirar las habilidades, gente. ¿Qué cojones? Hostia, me mata, cabrón. ¿Eh? Vaya puto voz tan raro. No me deja tirarlas. Bro, me voy a poner a dar vuelta con un flipado, o sea. Menos, Cover. No lo no sabía, a ver, lo pasa no lo veo ah, o sea, no, no he visto ningún capítulo de Black Cover Sé que te mola mucho, pero no, no he visto Es lo que siempre hablo con Zana Flow No... ¿Qué coño? Estas animes que no son como De lo que yo vería, ¿no? Básicamente ver, Por eso, no es por menospreciarlo mucho menos Pero no lo veo, porque después me siento como... Hostia puta, ahí No es lo que me esperaba Es la puta cosa Qué paranoia ¿Cómo se supone que había. ¿Ah, ahora tiene toda la vida? No entiendo. Ah, entiendo cuál es el de verdad. Este, vale, vale, vale, vale, vale. Pues ya estaría, o sea, sabéis cuál es el de verdad. Sé que te mola mucho, pero no, no he visto. Es lo que siempre hablo con Zanaflow, no.. ¡Qué coño! Estas animes que no son como de lo que yo vería, ¿no? Básicamente. Vale, por eso, no por menospreciarlo y mucho menos, pero no los veo, porque después me siento como. ¡Hostia puta! Y... No es lo que me esperaba. Es la puta cosa. ¡Qué paranoia! ¿Cómo se supone que había? ¿Ah, Ahora tiene toda la vida No entiendo Ah, entiendo cuál es el de verdad Este, vale, vale, vale, vale vale. Pues ya estaría O sea, sabéis cuál es el de verdad Este Todo el rato es este capullo, tío Pero creo que me voy a morir antes Jeje Tío, es que no me puedo mover, coño Me cago en todos tu muerto, eh ¿Dónde estás, tío? Ese no es Y yo mareo un poco, en ¿eh? verdad ¿Cuál es el de verdad? Vale Le voy a tener que pegar a él, sí o sí La verga, tío. Qué paranoia, tío O sea, joder Este es, este es el casi último boss de todos, ¿con qué lo mato? O sea, con esto sería fácil. No, con esto no sería fácil con esto. Muy Naruto, este es el de verdad, tío. Es que es una fumada, cabrón. Sí, este es. Qué putada, chacho. Vale, me voy a pegar con esto, gente. Voy a pegar con esto, o sea. Joder, hay que estar como muy concentrado en el cual es, eh. Para que no te quiten vida. ¡Qué paranoia, cabrón! Escudo roto, pero si es que, bro, no me das tiempo a que me, me ponga vida. Perdona, a ver si. Sí? Y yo qué paranoia de vos, tío. ¿Cuál es? Es que no sé cuál es ahora mismo. Este, hijo de puta, estaba aquí en mi puta cara. Bro, en la cara no hacen nada. Ojalá pase ya de. Vale, te pille, cabrón. ¡No! ¿Dónde está el perro? Mama, obvio, tío. Aquí arriba, hijo de puta. Eh, me falta eh, poco eh, para el Warzone 2 eh, o, ta, o sea, todavía no lo he descargado Yo, bueno, mañana me gustaría jugar Campeón de Star el final antes del, Es que ese juego va a ocupar tela no, O sea, yo qué sé a mí es que me gusta o no me gusta Y los Call of Duty, bueno Supongo que no es, el, no es como lo que jugaría de shooter Sería más como un Valorant rollo Que tenga habilidades Y que sea la habilidad también O sea, que tú seas bueno y ya está Porque en el Call of Duty ya me entendéis son es un juego de, de lo que es, ¿no? Al fin y al cabo Un poco bullshit en la peña de los Juegos y tal, ¿sabes? El, fuera de competitivo, competitivo Tío, súper complicado identificarlo Como que me siento un poco hijo de la Gran Berrique Y como que eh, estafado, tío ¿Mal vida? Voy a recargar ahora No sé dónde coño estará ahora Vale, lo pillé Buah, ahora sí que sí, gente, ¿eh? chaval y chavala, me lo hago, ahora sí Hombre, por fin, hijo puta por fin, ¿cuál? ¿Te tocó el charmander, ¿En serio? jamón, GG eh, es que es súper complicado que te toque un puto Shiny O sea, un 1%, un 1% eh, Jeffrey a Abezari cojones, tío? ¿Por qué está el oso aquí? Riolu, ah, Riolu Ah, lo pillaste al final Qué guay, o sea, tiene que estar bonito, ¿no? Tío, que tendré que seguir andando Algo por ahí, qué paranoia, bro Eh, se trata de salvar a la humanidad Vaya locura, cabrón Que este bicho sea como del poder de, ¿sabes? Es Magneto, ahora mismo, bueno, Magneto no Sería Xavier, tío Es un doctor Xavier, mancho Me hace gracia la perspectiva, tío O sea, izquierda, o sea, pues es que se va haciendo pequeño y grande Conforme vamos andando, tío O sea, es una paranoia eso Es una fumada que te cagas, eh eh, 3 gigas y para eh, todo 12. Uf, que es una, es una pasada también que la Play vaya a estar leto campeón campeón Zary Y una putada también, porque vaya, o sea... Que tienes que dejar la Play encendida toda la noche para que se te descargue. Es como... Y si a lo mejor se va la luz o algo y no tiene una regleta de subida, este si se va la puta. Porque a la Play 4 le quedan do, dos años, o sea, ya sabéis que en... El, Lol. Que en el 2025 ya no existe. O sea, la Play ya deja de, de fabricar... La Play 4 deja de sacar juegos. O sea, literal, es un poco sadden ¿no? ¿Será esto, tío? Qué paranoia, vaya viaje tan psicodélico, eh. Sin duda alguna, este boss eh, está muy bien planteado, pero al mismo tiempo también es de decir que, no sé, le falta, tío. Le falta definición. O sea, si fuese de otro, de otro modo, mira, estaría guapo y tal, pero así no tanto, tío. Una paranoia. Puto wifi, también, claro, es eso, campeón. Avecario, o sea, también como estéis todos conectados en casa, vais más lentecillo, pero vamos. Yo lo que hacía era la play, sí o sí, pues ponerlo por la noche. Me acuerdo con el Tekken, con el Surcalibur, con el The Witcher. O sea, literal. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Logros toma este? Que se consigue poder pasar todo tu tiempo de un juego en un club de eh, striptease eh, alienígena. ¿Qué? Ah, por cierto, es permanente. A partir de ahora, toda la gente que tenga tu eh, lista de amigos. ¿Qué? O sea, ¿que, que, ¿te imaginas que en este tengo eso? Por fin, gente, vamos a ver si lo matamos ya. Tiene la, la misma perspectiva, ¿no? Ok. Dios, armas paranoia, gente. ¡Qué fumada, cabrón! ¿Qué? Vale, es eso. ¡Qué fumada, cabrón! ¡Qué paranoia! Tío, se le va la pinza, eh. O sea, se le va la pinza para diseñar este boss. Se le va mucho la pinza, fragoña, coña. Muchísimo. Muchísimo, diría yo. Vale, es ese, ¿no? Sí. Se va la pinza. Está guapa la idea, eh. No voy a mentir. Está muy, muy curiosa la idea. Pero, hostia. Está pareciendo una locura que te cagas, eh, este boss. plan rollo. Muy, muy paranoia. Si le estoy pegando a él Igualmente ¿Qué? Tengo 77 de vida Creo que me muero, ¿eh, gente? Creo que no lo consigo Creo Es que no me puedo mover, gente Tenéis que tener en cuenta Que no me puedo mover un guano Un chingo A ver si le meto paranoia, cabrón es ¿Eh, paranoia, no, otra no, tío Papa, estamos en el 2022 la luz ya ha subido, claro, a ver, eso también hay que decirlo Por supuesto, campeón de Zari es una puta locura O sea, los domingos como mucho, ¿no? Incluso aquí en casa eh, se ponen lavadoras muchas veces Bueno, además lo pone muchas veces, pues como os he dicho Los domingos, o sea, por de que no eh, No entendéis, ¿no? Que no metan un clavón de luz increíble Cuatro anuncios, una hora Pues y si ha correspondido dentro de cave. O sea, LOL, que tengo que ir a buscar mis armas paranoia Vamos, pobrezario, o sea, me parece súper nefasto eso, tío. Por parte también de Twitch. Ya de por sí, como he dicho, ya regularlo, no sé cómo tocarlo para que me deje eh, para que me dejen eh, Twitch, tío. Se si me deje ponerlo eh, al mínimo, ¿no? Obviamente. Tío, qué fumada, cabrón. Y esto. Fumadón, tío. Fumada bastante gorda, ¿eh? Qué coño, bro. Me faltan. Me faltan dos armas. ¿No? La galín. Aquí sube todos los meses Eso es una locura, Seba, te lo prometo ¿Qué tal el almuerzo, gachón? Aquí ahora mismo es como rollo... Como pongan la luz, yo os lo juro de corazón, eh Os lo digo, se vaya a besar y No puesto en lo que llevamos de invierno <coughs> Que es poco relativamente Una chufa, eh En la vida, eh En la vida, tío O sea, la maldita vida Ah, estaba aquí, coño Y la pienso poner, la verdad O sea, en la vidiña Tío, qué fumador, macho no sé, este bot me está poniendo muy nervioso No sé a vosotros, pero me pone nervioso que sea así tío. Por supuesto manda al meme, que ya voy a ver también lo de Jeffrey Del tirón Y veo el meme, super Seba Que me queda poco de este gol, le queda nada Un pequeño empujoncillo y ya estaría, creo que hacia atrás ahora, ¿no? Ah, sí, ya sí Qué paranoia Te envío por Discord, eh? todo listo eh, para, para la noche Grande ese Seba Y cómo, cómo también lo llevas eh, en cuanto por formación Que bueno, te lo habrás preparado, entiendo que práctico, ¿no? Seba, genial Otro round vacío Playing, ¿Cómo demonios salimos de este? Kenny, Hola, grande, desarrolladores de qué mono. Ganó Argentina, eh, literalmente. De nuevo felicidades, coño. Super Seba, eh, también Katie, ¿no? Toda. Y, y también Jorgito, también. O sea, literal. Pica, ¿no? Muchos de, mucho de vosotros y vosotras. Soy de Argentina, tío. Os no, lo merecéis, es puro, hermano. Lo veo así, es puro, eh. Otro equipo yo deseo, o sea. Realmente es un poco... O sea, no sé, no lo ven de esa manera al fútbol. Well, estos bichos me encantan, tío O sea, me flipa ¡God damn it! It's right yeah, Qué cojones, tío Y yo qué raro me encuentro con esta gafa A ver si sí, ya avisan eh, Ya fuimos a pedir básicamente La patilla, tío Pero una semana por lo menos O sea, todas las navidades con esta gafa Es que me encuentro súper raro Lo juro de corazón Menos mal que las tengo también O sea, obviamente Si no, no podría hacer directo No voy a, no voy a mentir, tío O sea, ese es poderoso eh. Abrazo poderoso, Hugo Abrazo patatiel. Uh. Vamos ya a derrotarlo, tío Como de verdad Uy, no puedo terminar el hide or light Me va a dar algo, eh Mi gato cuando eh, acecha la comida Bueno, eh, y no hace falta eh, escucharla ¿Será que gancho de Salazar y me encanta? Eh, pero hazte este caso, son normales Está ahí eh, con el olfato, el gato activado Y es más que obvio que por supuesto sabe, ¿no? Está bonito, nada, en la vía, Jeffrey campeón Soy, vago. Wow. Muy raro así, tío Me veo, me veo súper raro, eh Te lo juro me cago en la leche No sé, parece ser que Como que mis cejas son Súper eh, Profundas o sea, profu pronunciadas eh, Se ven las gafas tío, Y me da como una paranoia ¿Sabes? De Que parecen mis, mis putas gafas Pero no lo son <risa> No lo son, tío Gracias, Jeff Muchas gracias a todos y a todas También por todo lo que hacéis a diario Que sé que, por ejemplo Hay dos Light Os puede gustar más menos Y lo estáis viendo aquí, tío O sea, literalmente Que yo es que ya sabéis Que también es mi culpa Porque no empiezo, ¿eh? No vale la diferencia ¿Qué Perdón, tengo cuatro manos. ¡Una ya cuatro manos! <ríe> ¡No ve vale la diferencia! Como que la otra me hace la cara más, más fina, Jeffrey, ¿no? ¡LOL! ¡Qué paranoia, cabrón! ¿Esto qué es? Se le va, se le va la cabeza, se le va la cabeza al juego. ¡Ew, ew, ew, ew! ¡Qué paranoia, cabrón! ¡Qué fumada! ¡Puta! Ah, estás aquí. Lord, no tengas piedad de ese cabrón. Oh, Lord, Lord. Vale, creo, creo que está vivo, eh, gente. Creo. ¡Ay, so. Ha quedado tieso, ¿no? O Se ha quedado pajarito. A la verga, bien, regresamos, regresamos. Eso fue eh, intenso. Vale, creo que sí está muerto, eh. Es este, tío. ¡Cum! ¡Un poquito de cum, señor! Creo que ya estaría, ¿no? ¿Qué cojones? Recuperar las coordenadas de la tierra O sea, vale, por fin vamos a salvar a la tierra Es que este man, por parte del cártel Quería destruir la tierra Entonces nosotros hemos venido aquí En eh, misión verganza Un poquillo Está hackeando, gente Va a entrar peña los Carfaits seguro, ¿no? Eh, ¿es, ¿Es así de grande el sitio? ¿O cómo? Recoge el ADN de, de pelu... Vaya paranoia Este boss ha sido guay Pero no sé Es de decir que, por ejemplo Este me ha parecido chulo O sea, pero el, de, el otro que era como un intestino Que se mata al solo... Creo ya, se envió el BM Voy, mi hermano, se va Zundillo, pillo No, o sea Regresa a casa, ya está Estamos ready Me quedo aquí, lo paro aquí O eh, sea que yo soy el típico Que yo no puedo hablar Porque yo, yo quito todo el ordenador entero Y la gráfica también Os lo juro de corazón, compadre Que me pongo nervioso Y no coloco ni los ventiladores bien Me ha pasado ya, ¿eh? Me ha pasado ya varias veces Está intentando reparar a la puta Porque soy así Y me, me pongo nervioso, tío Me pongo súper nervioso eh, Yo tengo eh, Yo eh, del Congo O sea, no Pero me ha parecido gracioso Sí, parecen como las de los, los ciber O las, ¿sabes? Las torrecitas chicas estas Que estaban básicamente en los institutos, hermano Que estaban como tapadas No sé si en vuestro instituto También estaban tapadas no me convierto en héroe. ¡Ah, ah grande ese Seba pero coño sabes la puta alegría de cuando termine sabes darle las gracias a tus profesores en plan venga ya nos vemos de verga eh vamos a puto trabajar y yo, vamos a ver eh, qué ofertas laborales hay que también empieza una nueva etapa de tu vida tío junto con lo de Italia mi hermano Seba que verdad cómo coño va o sea bueno pff, aunque vas a tener que entregar también en el peluzón vale Baja, es que es muy caro tío el visado italiano es muy caro y, uf, aunque realmente también pienso que tus padres también te ayudarán tío igual que cualquier padre una madre abuela abuelo sabes y no hermano hermana Solo que siempre, ¿no? Gracias, campeón. Es el logo, por eso me habitar dos poderosas Me cago la leche. ¿He eh, leído el My Little Pony? Vamos al final ahora, tío. Creo que vamos al final. Necesito el número de teléfono del camello de los games. El juego de hoy es un Street Fighter de My Little Pony. O sea, ¿qué? ¿Cómo? Voy a ver eso, ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? Tío, joder O sea, me he flipado, digo, un Street Fighter, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Un Street Fighter? Hola, míralo, pero... ¿Es contenido... Peggy AT? ¿O... ¿O qué? ¿O cómo? Hola, míralo, es fake Ah, es fake, ah, hostia, en serio ¿Es más 18 En serio, creo, paranoia No Está, bueno, es que yo no sé si vosotros tenéis este problema, eh, literal. el Flow, el Lobos Avezar y Jeffrey, eh, Fanzero Epic Game tarda. ¿Sabéis a lo que me refiero? Tarda como en abrir la plataforma, se quedan negro, el hijo oh. puta. ¿Lol? ¡Ja, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> lets do it! ¡Ja, <risa> el Rayo Un poquito después de la droja. ¡Let's do it! ¡Ja, eso es lo que va a decir i ¡Let's do it! ¡Es retarded, tío! Gracias, campeón, por eso me ha a habitar el ¡Me cago en la leche! Virpillo Mil de gracia. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Eh? Se llama por lo de Q ¿Puede ser? ¿Qué puta? Perdón, campeón de lobo Me cago en la leche pagué por un papel de Uruguay eh, 150 dólares eh, Para que una empresa Me lo envíe eh, A las dos horas Me llaman el consul, eh, consulado uruguayo Que es, eh, que ya estaba listo El mismo papel, en serio Y que el costo eh, Con el envío Es de 10 dólares ¿Lol? ¿En serio? Madre mía, la diferencia de SAE Son 140 dólares, tío, Seba Me quería cortar los huevos ¿Y eso, tío? ¿Qué cojones? Qué puta locura Cómo puede llegarse eso Y yo de un, un precio a otro Y un cambio enorme Cabeza de me encanta Ah, es que es, re eh, es real ¿Qué, qué, qué, qué, qué eh? la, la risa de echar de juzga me encanta Luego lo creo que parar, voy a ver Voy a ver, a, ver, a ver, Ahora sí que se abierto Para no ya, ¿sabes? Team fi Fighting Nurse ¿Eh, ¿Qué? Team Fighting Nurse Eh. Si streameo esto, esto me banea Twitch, ¿no? Esto me banea Twitch, seguro. No, por furrismo, ¿no? Por apoyar a los furros, creo yo que me banean, ¿no? ¿Cuánto pesa? <risa> ¿Cuánto pesa y lo instalamos ya? <risa> ya tengo Lucario, ¡sucha, qué guapo! Era amarillo, me dijiste eh, Nunca había visto este juego, Zanaflob y el Lobo. Eh. ¿What? Siento curiosidad por jugarlo, eh. ¿Qué? <risa> Vamos a probar ese huevo. No sé cuánto pesa, a ver, si, Según lo que pesa, os digo. Plataforma, editor, eh, desarrolladora, autorrecomendable, autorresponsable, sí, sí. Desarrollado por manes 6 manes 6 hace una ya que no vea, compadre, ¿no? No vea, ¿eh? Espera, ¿qué? <risa> no, no, me, me tienen. Te eh, dice. The Fighting and hearts es un juego de lucha 2D con unos animales adorables diseñados por, a, por la aclamada productora Lauren Faust bajo su apariencia adorable y mimosa hay un auténtico luchador ¿por dónde se meterán la alpaca paprika y el pony Oleander el puto cuerno no lo queráis saber chavales no lo queráis saber todo esto y mucho más en Roll 34 <risa> qué qué no coño puedo jugar a esto apoyando <risa> al furismo. Me lo descargo si pesa poco y lo jugamos siete horas seguidas. Gracias, campeón, no, por eso me voy a evitarlo. Eh... Eso, no, eso lo quito después, ¿eh? O sea, si juego ese juego por meme, lo quito de abajo de categoría. Yo no quiero que eso salga en mi canal, tío. De alguna manera u otra, la gente se va a confundir. ¿Cómo dispara? Hermano. ¡Dillo! ¡Ah! <risa> <risa> <risa> ¡El puto arma rota del juego, cabrón! <risas> Hermano, mira <risas> el, el, el, Se ha motivado, gente Se ha motivado pero no puedo cambiarla Así que puedo Con en su madre me voy La polla, gente La polla ya seas campeón y luego por eso me agito tarde de cagar la leche si y por esa noticia en serio, yo cagando tranquilamente pensando en el juego que habrán lanzado hoy con la esperanza de que saquen el King Kong Hearts antes de comprármelo sería la caña eh. sería, el sería 9, se... la punta <risas> Tech En Furro comprenlo de nuestras tiendas de game más cercanas eh, a vuestra casa literalmente de cada la leche me queda la puta. Epic Game de todo eh, lo que ha eh, regalado Solo dos juegos son bueno y el Sable eh, Y el balón el, el, sí, sí, literal sí, Es verdad, coño, verdad Ayer es muy bonito, ese juego es muy bonito Jeffrey, tienes razón, no lo he comentado y es cierto, ese juego tenía yo ganas de traerlo Junto con el Kenshin Hace bastante time, ahora, al pasar el Kenshin es muy Hooker, ya me entendéis, o sea, me gusta el juego Por, por ver muchas horas al Hooker, ¿no? Eh, literal, Epic tiene do, eh, dos colas eh, y, y pequeña y otra grande Campeón Avezari, ¿qué no tendrá? Epic Game metido en el poto ¿Qué no tendrán Epic Game eh, ¡Rasholaser! Increíble, Jeffrey ¡Qué guapo! taco friki ahora furro ¿Qué, qué, qué, qué lo juego? Me encanta ¡Ja, <risa> lets do it! ¡Let's do it! Sigue avanzando, pero si no ¡Puedo! ¡Ah! <risa> De verdad eh, Este arma le ha dado sentido Yo pensé que este arma no iba ¿Me entendéis? No, no iba a funcionar Porque estaba rota, coño cool. Qué mal rollo, se le acaba de quitar un puto tubo, tío. Cero de munición, o sea, qué cojones. <risa> Ahí los furros estaban en, estaban en expansión. Campeón, el helado, estaban en expansión. Tiene lógica. <risa> o sea, qué locura, yo no sabía que ese juego existía, fuera de coña, no lo sabía. Gente, se viene. Gente, es que mata a todos. Mata a todos, tío. Es increíble este arma. Fuera de coña, es increíble, ya está, no tiene más Es la polla Pero lo que ha dicho Jeffrey, se sobrecalienta Me encanta ese arma, es genial O sea, es increíblemente Voy, let's do it Ja, ja, Es la polla ¿A qué me recuerda? Piensa, piensa ah, ¿Sabéis cuál es el arma de Resident Evil? El y logo sí sabe cuál es El arma de Resident Evil 4, cuando tú lo haces en New New Game Plus El arma de rayo, el que parte por la mitad Me recuerda a esa vaina No sé por qué Me recuerda a eso a ver, ¿no se parece a tanto? ¿a aquí a me parece, algo de Resident Evil, algo de Resident Evil, aquí, tío, para Resident Evil, no, ¿a qué me parece, más efectos tampoco, y hasta a los rayos de Dooku a los rayos del conde Dooku a los rayos del conde Dooku, coño, de Star Wars, literalmente, os lo juro, me recuerda a esa vaina, a mí me recuerda más a un zombie eh, de, él, el planto de su zombie. Un zombie plata en su zombie. ¿A cuál de ellos? Porque claro, yo me acuerdo que el 1 sí. El 1 me lo hice de cabarrabo. rabo y me, lo disfruté muchísimo, pero el 2 no lo llega a jugar completo. A ¡Ah, la cara. La cara sí. O sea, aparece... ¿Cómo me A ver... ¿Al a la patata. Campeón y lobo. Pero más... Ya me entiendo, más cringe, ¿no? Porque bueno, este arma habrán experimentado 300 millones de veces con él. Ya me entendéis, ¿no? Tú puedes morro ha hecho morro A un zombie Es verdad, coño Hostia, es verdad Sí, sí, sí Normal y corriente Sí, sí Es verdad, verdad ¿Qué cojones? Es cierto, me hacía mucha gracia A mí el puto zombie Que más, más me gustaba Y que me daba coraje eh, Mucho Eran los de las lianas ¿Sabes cuáles son los lobos? Los que te plantaban Al final de la fase En plan de mal rollo Rollo a mala intención Que no me, extra eh, que no me extraña que, eh, que fuese de ahí o sea, puede ser una alusión. ¿eh? He dicho antes Dragon Quest, Final Fantasy, Resident Evil ¿eh? El arma eh, esa de los alienígenas ¿eh? Puede ser una referencia al Half-Life eh, La otra, Lalo, eh, esta, el planto vs zombie eh, Está muy chulo, la verdad O sea, me gusta el diseño de, de las armas Pero lo que más me mola también es decir que es No sé, la intensidad que tienen ¿no? La intensidad que tienen los personajes Campeón, no, en plan Ahora mismo estamos utilizando esta arma Nos está hablando Eso mola, realmente mola muchísimo Ah, ¿no se estaba vivo LOL la verga, güey Está guay, a ver si... Yo creo que hoy lo... Es para atrás, ¿no? No Hoy creo que no lo podemos terminar, ¿eh? Yo creo que estamos en el final final Ya, creo Creo, claro ¿Qué coño? Vamos a ver cómo lo hacemos, gente Es la polla este arma, tío Es la polla, fuera de coña Me está molando Lo malo es eso Que tengo que utilizarla como muy, muy, muy poco Os imagináis que ahora estoy yendo para atrás le Dios. Es el de completamente. Vamos, esta parte está... Diablo. Al final de... Eso no me ha parecido un poco duro, tío. O sea, fuera de coña. En plan, disfrutas de un arma que deletea toda la peña al final del juego. Eso es muy típico de la Play 2, tío. Súper típico, hermano. Que me ve, coño. Le doy, voy a ponerte. Se recarga como un puto demonio, ¿eh? Joder, es que está roto, cabrón. Que matas a todos Matas a todos, tío O sea, fuera de coña, los deletea Cada vez que digan, let's do it Estamos ready ¿Y eso? Me encantan los chiquititos, tío Vale, voy, voy, voy Madre mía Cómo la lía, tío, este arma Como una puto lía Muchísimas gracias a todos y a todas Me está gustando el juego Lo que pasa es que ya sabéis que ha sido lento Ha tenido dos capítulos lentos Muy lentos, diría yo Mira el bicho ese ¿En serio? Ya voy Manín Vamos a ponerlo, gente Dios Una pasada, chaval Es una fumada, tío ¿Lol? Bueno, ¿Se carga grande también? ¿Solo? Bueno, a ver, si lo controlo iría bien Creo Vamos a ver si aquí me ralentizo un poco Vale Voy, voy, voy, voy, bueno, bueno, bueno, tranquilo Venga, el arma Diablo Diablo puñeta. El internet de meditación no funciona, ya ya en el salón y eso campeón está ahí. Hostia, ¿por qué no? Yo siempre lo digo, la otra vez se lo dije a Lilobo. Literalmente de vez en cuando y yo me incluyo, tenéis que llamar a la compañía, campeón, de teléfono por narices para saber si no se están pasando de la raya. ¿Me entendéis? Que hay compañías que se echan a la cara a la cara dura y coño, hace que por supuesto no te llegue el mismo internet que cuando te lo ponen, no es coña. Y yo debería de, de llamar para que me cambie la cajetilla, que debe ser peligroso tenerle durante tres años ya, aproximadamente la cajetilla esa o más Sería yo. Vamos a ver si podemos hacerle Let's do it. Maldito el Warzone, pobrecito también, tío, qué coñazo, tío. Para que ahora, ahora te pase igual que a mí, que por ejemplo, yo qué sé, el GTA. Me acuerdo que para jugar con Morbid. Lo jugué. Pocas veces con él directo. Literal. Pero tardó un montón. Y el Carlos of Duty igual, ¿eh? O sea, el Call of Duty igual que las Bell Madre mía, Las Bell no entiendo cómo Apple Legend puede, puede pesar tanto sin un juego así, tío Es paranoia, ¿eh? O sea, gente, sabéis que lo que tenemos que hacer es divertirnos con el arma, ¿no? Es lo que nos dice Os lo juro, ¿eh? O sea, nos está como... diviértete con el arma Promesa, ¿eh? No veas, despejas, ¿sabes? Estoy despejando que flipas, cabrón y los de la compañía tienen eh, suerte que aún eh, no eh, di, eh, los rutes Si no te, te lo arreglaba, a ver, es la cosa. O sea, podéis entrar en rute, obviamente, pantero tuya y, y a Bezari, pero es que ellos traen eh, traen el programa para abrir y cerrar los puertos de manera manual. El Apple Leyes no me gusta. El Apple Leyes en campeón de me sentí súper estafado cuando lo traje. y Dije, bro, para esto gané nada. Creo que casi todas las partidas que juegué aquí con vosotros en directo, ya sabéis que este juego. No sé por qué Jugarlo en solitario No Pero cuando lo juegas Con tres personas Después te das cuenta De que puedes ganarla tú solo que Está bien Pero es raro No me entendéis, ¿no? XD No, lo prometo A mí me da coraje Porque hay veces Que los routers Deberían de llamarte a La compañía telefónica Y decir Mira, o, ¿Sabes? Esto te O sea, esto debería ser necesario Será problema interno O sea O de la señal que llega O del amplificador que tiene a ver, decir y a ver, por ejemplo, yo en Huelva, cuando estaba ahí combate con Felipe, nuestro wifi estaba puesto por rebote, porque tenemos un parque, el parque Alonso Sánchez, enfrente nuestra, y ese parque impedía que, que el internet llegase de una manera o de otra, o sea, bien, o sea, como que el repetido estaba tapado por un cabezo, ¿sabes? ¿eh? Esa experiencia, gracias campeón Por eso me voy a estar En un problema de mates, una bicicleta sale De Chicago, yendo hacia el este A 10 kilómetros hora Tres horas después, una segunda bicicleta Sale de Chicago, también yendo Al este a 12 kilómetros hora ¿Cuánto tardará la segunda bicicleta En alcanzar a la primera? o sea Habrá que saber dónde parte campeón, ¿no? O sea, yendo hacia El este, ¿no? De Chicago o sea, pues desde, desde Chicago tendrás que saber cuántos kilómetros hay, ¿no? Porque a 10 kilómetros y eh, pasan 3 horas, o sea, literal, hay una variable que no está, obviamente, ¿no? O sea, la X, ¿cómo despejas esa X de ahí? Realmente, o sea, porque el otro va a llegar, eh, va a llegar antes, va a llegar eh, mucho antes, ¿no? Porque va a 12 kilómetros, o sea, en 3 horas, tienes las 3 horas que es lo que tienes que multiplicar en ambos casos, en el, en el de 10 y en el de 12 Pero después no te da el dato de en sí, a cuánto está, ¿no? O a lo mejor es, no sé... La distancia ahí eh, Tengo algo En mi habitación eh, Para mi habitación Por eso tengo el internet más lento Ah, hostia Yo es que A ver, otras veces Por ejemplo, Nacho eh, Le llega eh, Bueno, le llega Le llega porque tiene Un portátil Pero yo, por ejemplo Tengo que tenerlo por cable sí o sí 12 horas ¿Por qué decías? Eh, está chingón eh, el, el bicho eh, El bicho O sea, porque Coño, a ver Me parece gracioso El diálogo que tienen Los NPC entre sí Pero la putada Es que muchas veces No puedo sacarlo Jeffrey, o sea Como que se queda En la animación De hablar eh, El personaje y no me deja puto hacerlo O sea, para que por lo menos veáis al bicho hablar Que es lo guapo Con un repetidor y agua arreglado A ver, podría ser, obviamente Con un repetidor puedes hacer que por supuesto no te dé ningún tipo de problema De amplificación, claro ¡Lol! ¿Cómo voy a hacer esto? Fue muy gracioso, la verdad Tendré que hacer esto, eh. o sea, fuera de A mí me mola, o sea, no sé No me parece mal al fin y al cabo Pienso que está guapo que vayan combinando a ambos ¡Lol! idiomas, macho, está guapo, hostia que no llego mucho su madre, bro claro, es que muchas veces, o sea, nada más que poner diálogo estoy sí atento a vosotros, Jeffrey, campeón por eso voy, me, vi a, me vi yo al guano 10 horas yo, eh, con lo que me encanta yo lo que he dado, eh, <coughs> recomiendo eh, mucho más, eh, si es por cable que eh, sea por error, claro, a ver obviamente, en ese aspecto de campeón tú? Un, un portátil va a tener posibilidad de tener una, una tarjeta de wifi, o sea, el amplificador de wifi de la, el adaptador del wifi Pero un, un, una torre a lo mejor no Si no lo tienes tú comprado Yo, lo, yo no lo tengo Español-Mexicano me encanta Tipo, eh, típico de americanos, ¿eh? Podría ser, en serio A ver, obviamente Es cierto, eso que ha dicho Fanzero, ¿tú? Es cierto, Jeffrey, campeón No entiendo Hay un montón de peña Que se cree que, ¿sabes? El español es mexicano Y el mexicano es español Y viceversa, hermano Es su dialecto, ellos. O sea, hablamos a, Hablamos O sea, nos entendemos ¿Me entendéis? No, pero al mismo tiempo No es lo mismo O sea, literal hay términos acuñados que no son lo mismo, ¿no? Para lo mejor para hacer referencia a una cosa, nosotros decimos así, pero, ¿sabes? Allí se hizo otra puta manera. O que no me gusta eso de que engloba a toda la gente como no, viene alguien. Y yo eres mexicano, Bueno, no. Puedo ser español, puedo ser de Perú, puedo ser de, de Lima. De que sé de Quito, hermano. Si sí, de hecho es coherente, en serio. Podría ser, ¿eh? 10 horas. Pero ¿eh? no lo sé, sí. Un rack de 13. Uh, con suite de.. Hay cable, patch, patch panel, eh, ladrones, eh, boquets chuta. Por pues, soy ruso, me encanta. Papá digo es mi primo muy lejano. Porque los españoles hicieron el, mestiza el mestizaje. ese, Jeffrey, la verdad es que esa época fue bastante dura, coño. Muchas veces lo he dicho. Hay un dato muy curioso de. ¡Por fin! Este es el boss, tío. ¿Tiene humanos? Gente, vamos a meterle a todo. Le había partido la cara, compadre. Mi primo también me encanta que <ríe> el tío LOL, todos los jefes enteros, bueno, ¿Eh? no está mal es mi hijo eh, Yo eh, soy tu primo también Zari, sí, eh, bien, jugamos eh, algo eh, A los cochecitos qué guapo, me encantaba de pequeño Te lo prometo a Zari, ahora que has dicho cochecitos Con los outwills falsos, los partía los, los enfrentaba unos a otros, los partía Pégale, papa, pégale Tengo ganas de terminarlo, la verdad, Jeffrey, no coño O sea, el juego está guapo, pero se te puede llegar A hacer un monótono dependi dependiendo Que pase sea, una, una cosa u otra no Ya me entendéis, no, o sea, por ejemplo la del gusano me pareció una caca. Y esta me ha parecido que está guapa. Y la anterior también, por ejemplo. Bueno, pero aquí es un poco complicado, tío. Es que está volando todo el rato, coño. Voy a meter con esto, eh. ¡Let's do it! Vamos a meterle, gente. Diablo, puñeta, mamá huevo. ¿Usted quiere conocer a mi Galil? ¿Usted quiere? Yo quiero ser policía, gringo y abogado. Eh, si mueve eh, su cochecito, me encanta. <risa> es en verdad, policía estaría gracioso. Al fin y al cabo tiene, por supuesto, ya me entendéis, un horario de funcionarios. Es gloria. Y yo, es que esquivar eso. Qué fumada, cabrón. ¿Cómo ataca el puto bicho? Mierda. Let's do it. Vamos a ver si le damos tío. No, no, me mata, me mata, me cago en. Let's do it. Espero recuperarme de vida. No quiero morirme más. Me muero. Concho tu madre Mamá huevo, mamá huevardo Oye, ¿tú qué quieres? Dos dólares, un consejo nada Dios Trepa acá, ya me te para el free Bro, me puedes dejar matarlo Así de buen rollo Dios eh. Vale, vale, vale, vale, tenía que morir por los bichitos Chicos, tío, eso es sea, increíble Dios, está vivo, a un punto de vida, gente Como me mate, me cago yo la madre que le parió, eh Bro, bro, no me estafes, bro doy, ¡Cómo! ¡Let's doing! Tío, do ¿dónde está el arma aquí? ¡Cómo! Oh. Muere mamá huevo, Mamá a ver, mamá, malle más, gente. Se quedó sin voz el yogo. Mierda. LOL, lo que era, asqueroso, que te fumas a los humanos, eh. ¿Cómo? Bien profundo, un poco Más profundo, allí vamos Dale, hasta el fondo de su ¡Gente! <sonido> <sonido> ¡Hijo puta! ¡Ja, <risa> No voy a hacer sufrir en serio. Hagamos un trato, si te rindes y te entregas a mí, no dañaré a las dos personas. ¿Qué coño? Me encanta. Mueve su cochecito, me ha encantado. Mueve su, el coche muy rápido, eh. Y pc comienza a girar el cochecito. ¿Sabéis quién es Jack Black? Super Nacho, Campamento Rock y la mujer de la derecha, ¿sabéis quién es? La de Alien. ¿Qué? Increíble. <risa> Los. Que les finish de? ¿Cómo? ¿Que me va a retar, compadre? A que te reviento, babosa de mierda. Te duele. Qué guapo, qué asco, cabrón, qué asco, qué asco, güey. Chinga la madre. Chinga tu madre, güey. Chinga tu madre, güey. Dios, hijo, me ha dado con el cum, Qué asco, otra fase de... Dios. Let's do it, ¡Qué auto muerto, cómo se mueve eso, hijo! No vea, que me tira el intestino, ¿eh? No me... Joder. ¡Let's do it! ¡Muere mamá, huevo! ¡El final de... del oñigo moti! Como meto, gente. Me mola que se haga un llama, tío, de, de Star Wars. qué? Que hago? Me muerto, eh. Como no me puedo poner la bomba. Me muero. Let's do it. Me muero, me muero, me muero. Uf. ¿Lol? Tío, tío, tío, como para darle, eh. Si es que se mueve más que la leche. No, concha tu madre. Tío, eh, la mía, eh, Debe ser económica. Dios, que asco. Eh, mueve, eh, mueve el coche y se... con el coche de Jeffrey Draft. La... Eh, eh, eh, ¿Qué? Explota. Eh, Jack Black. Guapísimo esa alusión, eh, ni lobo. Sega aquí tú, se ve aquí todo un segundo y sigue eh, moviendo. No eh, sé. moviéndolo de Fuego, la... eh. Te tira el eh, COVID electrificado. <risa> se ve en el lobo. Cuidado con el pung eh, del piso, eh. El DPS. Madre mía, Jeffrey. ¿Cómo mete? Bueno, a ver, si la hago esto lo reviento, creo yo. O sea, pero es que es brutal, eh. Tengo que saber dónde está el arma, tío. ¿Cuál es? El número 4. Papá, eh, Cyberwall, eh, equipo, eh, Sport de la policía, ya está. Cyberwall. ¿El juego dice? O sea, el jueguecillo ese que, que comentamos eh, la semana pasada. ¿Cómo? ¡Let's do it! Tío, el gallimimus, tío. garmantos Madre mía. Tengo que, tengo que recuperar vida, tío Estas, estas armas han quedado cortas eh, Para los bosses, macho Mierda, esa me da, gente Tengo que tirarle esto Diablo Eh, ya lo tengo, gente Voy a tirarle esto, gente A ver, yo Let's do it. Pero vale, cabrón No Jodas Vale, gente, lo tenemos, eh Casi, casi, gente le tiramos un par de hechos, le voy a tirar todas las habilidades La verdad, o sea, no voy a mentir No voy a mentir, no, le voy a tirar hasta la burbuja ahora Cuantito que se mueva el perro ¡Ya estás! ¡Vámonos, gente! ¡No! ¡Buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, no, buah, buah, buah no, no, no, no! ¡Yes, yes, yes! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! sí ah ¡Debe morir, gente! Con oh, puta, a... moriste ¡Otra vez! Le va a meter el arma por el culo Puede que la bomba aún funcione Conozco una forma de detonarla Sabía que pensarías en algo Entraré en su culo y la detonaré manualmente Uno el equipo de la policía nacional es de... qué? ¿En serio la policía generalna? No ¿Qué? Eso es muy raro, ¿no? Finalmente <coughs> No es el final que esperábamos, gente No es el final que esperábamos Nah. No sé, oye, cazar recompensas eh, Luchar a tu lado ha sido Bueno, ha sido eh, lo mejor que me ha pasado Gracias por permitirme vivir una aventura increíble No mueras, Morty Gump Méteme bien dentro del culo de esa babosa monstruosa Quiero hacerlo, necesito hacerlo <risa> Eres el mejor cazar que... No, Kenny han matado a Kenny Le va a molar al bicho Madre mía Qué máquina, ¿no? El, mor el Morty, tío No muera, el Morty Bro, ¿en serio? Bro, no puede haber muerto la Galil descansan en No Callar, no hay forma de que haya ¡Qué noble sacrificio, no, tío. ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Bien! ¡Let's go! ¡Mori! Está un poco cagada, ¿no? Is is dead? Is dead Qué guapo. Han matado a Ken, hijos de pu! Eh! Huele, no huele a culo. Yo creo que huele un poco a poto, campeón, de Zari, eh. <ríe> Qué guapo, tío. Joder. Eh. Bueno, he de decir que el Final Boy me ha gustado. Está guay. Está chulo ya está no hay nada más fan tú <coughs> perdón fan 0 tú mencionó un final secreto <coughs> queréis que lo veamos <ríe> si sí, os apetece o sea no sé a lo mejor hay algo diferente un aster egg, no mírame me, papá voy campeón fan tú por supuesto mortis sucio voy a dar también los cofres ahora mortis sucio completamente morti huele un poco a ojo o a choto. no debería ser marrón que claro daros cuenta que la explosión más dentro del cuerpo Final secreto. Sí, o sea, dijo tu un final secreto. O sea, está. A ver, no me lo voy a sacar ahora. El juego no ha generado nada. No ha venido ni una persona nueva, gente. Nadie, tío. Increíble, Pero bueno, es la que hay. Obviamente lo he jugado para vosotros y para vosotras. Me, me, me basta, tío. Me basta y me, y me es suficiente. Jane eh, a God Kicket o Forbid o The Time Floor, Bad Lizzie Covered Foreign. Se quedó allí. what nos ha aparecido el juego, o sea, Hello Neighbor. ¡Ah! ¡Míralo, Manning! ¡Es el furro! ¡Jugando con nosotros! ¡Mira a los bebés! ¡Hijos de puta! ¡Como lo creen, bebiendo! Me ha hecho mucha gracia, he de decirlo. Eh, la, la, la alusión a, al man de, de, del, del campamento rock y tal. Increíble. Por supuesto, campeón, Fantor Voy. Me ha parecido guay esa alusión, tío.